Bueno, gracias Francis. Eh, varios temas de actualizar en estos momentos, en los minutos que nos quedan de programa. Comenzando con la macha verde, este movimiento que surgió un día como ayer, 22 de enero, pero en el 2017 y ayer Dos cumplió años. su segundo aniversario. ¿De qué forma lo celebró, lo conmemoró este el Movimiento Verde pidió nueva vez sacar a los jueces corruptos y comprometidos con la impunidad de la Suprema Corte de Justicia, según ellos. Este movimiento lo solicitó ayer en el Consejo Nacional de la Magistratura sacar a todos esos integrantes de la magistratura de la Suprema Corte de Justicia. Entienden que hay suficiente corrupción dentro de este, es esta institución que per, permiten no solo la corrupción, sino también la impunidad y que no son capaces que hay muchos jueces que no son capaces y hay que sustituirlo por verdaderos jueces independiente de toda partidocracia crimen organizado y élite empresarial. Este movimiento ha, ha bajado un poco su efervescencia, su fuerza, ya no existe ese, ese fervor en las redes sociales, inclusive porque mostró, y lo, lo hizo desde el principio, desde ese 22 de enero de 2017, cuando por primera vez exigió, eh, lucha, la, por la lucha en contra de la corrupción con el tema principal que fue el fin de la impunidad con el caso de Odebrecht, entonces pide, eh, por el pago de los sobornos entre funcionarios de los gobiernos dominicanos en las administraciones de Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina. Eso fue el periodo de 2001 al 2014. Si sigue igual todavía el tema de Odebrecht, ellos surgieron por ese... Por esa, por esa razón se congregaron en la avenida 27 de febrero en Santo Domingo, cientos y cientos de eh, hombres y mujeres y hasta niños vestidos de verde, con sombrilla verde, polocher verde, pre proclamando fin de la impunidad y marcharon. Con esto entonces inició ese día, eh, luego hicieron algunas otras actividades en todo el país, de diferentes acciones, actividades culturales, un poco tratando de imitar la práctica y toda la estrategia que utilizó el, eh, se utilizó para solicitarle al gobierno que se cumpla con el 4% para la educación, que es la única ley que aquí se lleva a cabo, que se ejecuta, que se cumple a cabalidad lo que dice la ley en materia de presupuesto para la inversión en ese sentido. Entonces, siguiendo la mística de crear movimientos pacíficos que protestan en masa, solicitándole a los gobiernos marchando y alzando una voz, con, mucha gente piensa, bueno, con uno o dos que lo haga, ya con eso gana, pero los movimientos tienen que tener una estructura, una cabeza, tienen una línea de acción y una filosofía, pero sin cabeza, y querer dejando a la libra albedrío de que aquí no hay políticos involucrados, detrás sí, claro que lo hay, y que sustentan la parte económica, aunque muchas actividades realizaran buscando fondos para comprar los polocheros y todas esas sombrillas costosas y demás. Siempre se sabe que hay contrarios al gobierno se involucran y se meten a estos movimientos, están en todo su derecho, pero ¿por qué no decirlo libremente? Al no mostrar cabeza, el movimiento ha perdido efervescencia, ha, perde, ha perdido fuerza y pareciera como si no existiese. En el día de ayer, por lo menos, levantaron una lucecita y volvieron a reclamar fin de la impunidad de corrupción en materia de la justicia en este sentido. Yo lo que quisiera ver es que retomaran esa fuerza y que se involucraran y que no aceptasen en sus filas ni dejaran que marcharan, aunque usted tiene la libertad de estar en el movimiento que quiera, a políticos corruptos porque se le cae la esencia de la lucha. Si sí, pedimos cero impunidad y corrupción, pues usted no puede per eh, permitir en sus filas gente corrupta. Entonces tienen que agradecerle de algún modo elegante, pero no pedirle que ni siquiera marche ni den la cara con ustedes, porque el origen de la marcha es muy loable. Y ojalá no existiese una, sino muchos movimientos de, eh, con el nombre que quieran formarse, exigiendo fin de impunidad, fin de la corrupción y transparencia. Pero parece que hay relaciones Pero, que matan. Y, y la que, falta de cabeza, Francis. El, el cuerpo tiene que tener bueno, una cabeza. Precisamente, no hay miles, relaciones no es que cierto. matan. Yo le voy a hacer dos relatos. Cuando se despachó el hombre de empresa de. que eran los que avalaban económicamente la Marcha Verde y dijeron, sí, nosotros somos los que hemos proveído de los fondos, pero ¿qué fue lo que sucedió? El gobierno jaló y le iban a, a mandar, ya ustedes saben los controles económicos, y decidieron pararse. Pero ¿quién tomó el mando en cuanto al financiamiento? El grupo Jesuita. Y el Juan 23. Y el grupo Montalvo, la que sé si yo qué. Y ninguno de ellos permitía que se tocase el tema de nacionalidad, ni de frontera, ni patriotismo. Okay, de yo... hecho, la bandera dominicana se vino a usar ya cuando tenía casi un año. Y fue aquí, en San Francisco de Macorís. Como siempre, un pueblo combatiendo. Entonces, son uniones. a ese tipo de lucha. Falto de, de visión de. Porque si estamos luchando por nuestro país, obviamente que lo primero es la soberanía. Bueno, pero, bueno, pero no hay relaciones lo, que matan. Sí. El pueblo, por un lado, reclamando re, eh, el respeto a nuestra soberanía y, y Machavedes por el lado de los corruptos que finalmente creo que es la única pieza importante jurídicamente. Elaborada por juristas dominicanos, está depositada en la Procuraduría, durmiendo el descanso eterno. Y es la querella directa al gobierno y al Danilo Medina, que es una pieza que debe ser analizada en el momento que se pueda develar. Claro, pero bueno, la marcha verde, ese movimiento está, ha jugado su función. Insisto, ha perdido fuerza, vigencia, por la falta de estructura de no mostrar un liderazgo fo eh, fortalecido, una cabeza quien dirige el movimiento, eso de permitir demasiada libertad, ¿no? que aquí venga quien quiera y que aquí somos un grupo, no, todo un movimiento tiene que tener una cabeza para lograr esa consistencia y esa fuerza y esa permanencia en el tiempo. Todo el mundo lo nota, su debilidad que, han, que están mostrando en la actualidad penoso, lo que queremos es todo lo contrario, que se fortalezca y que luche y que siga la lucha por la cero impunidad. En otro orden, una actualizando, de la, una sí, de la pero, cosa más importante es el grado de conciencia que el pueblo ha tomado. Antes y después de la marcha. Verde. Sí, el poner en ah, la palestra so... pública y el lograr movilizar uh -huh. a la gente. Ustedes Por eso me... detalla decía Ustedes ahorita han... que dos o tres ya que alzaran la voz con eso muy, es suficiente. Porque el, el revivir el sentimiento de conciencia, eh, de, de responsabilidad crítica de los seres humanos, de los ciudadanos, sobre todo exige, exigiendo derechos y cumpliendo con sus deberes e involucrándoles en una lucha que debiera ser de todos, pero que a veces se dejan acompañar de gente que le hace mucho daño y por eso quizás no consistaron todo el respaldo mira, de la mayoría. Pero mira, sí que lograron su... Ustedes me han escuchado y los amables televidentes en su momento cuando di mi opinión, ¿por qué no participaba? Porque observaba esos detalles. Y yo di mi punto de vista respecto a la muestra o a lo que era el ejercicio libre y de ciudadano porque aquel 2 de, de enero del año pasado cuando nació posteriormente la marcha verde. Yo dije en el día, en el 17, en ya el son 17 dos años, dos de, años. El 22 de enero. Yo dije en la mañana yo no vengo en este año a atacar al gobierno. Vengo a atacar a la sociedad, a los ciudadanos que no se al ciudadano que no se involucra, al ciudadano que no reclama, no reconoce el reclamo y sobre todo <susurra> que no reconoce el poder que tiene. Su voto. Así es. Tengo poco tiempo, los minutos que nos quedan, bueno, actualizar otros con comentarios breves. El tema de la JUCA, este proyecto de ley que eh, encabeza la diputada Miledis Núñez que lo reinsertó de nuevo, ya en, otro, en otros tiempos también otros legisladores habían trabajado este tema, pues fue aprobado, ustedes lo recuerdan, en el 2018, en las en segunda lectura en la Cámara de Diputados, en el día de ayer la Cámara del Senado pues lo aprobó en segunda lectura también, ya entonces solo se espera ya la eh, proclamación de esto. no Este proyecto que contempla brevemente es la prohibición del de uso de estas JUCAS en lugares públicos y privados y tiene sanciones muy claras establecidas en, en el proyecto en, eh, que, que fue elaborado como ley número, sin, eh, bueno, vi estas las leyes, la 5088 también de drogas y sustancias controladas, vieron la ley de salud, la 4201, la ley 136-03 de código para el sistema de protección de niñas y niñas y adolescentes y bueno, en este sentido el Artículo 1 del objeto de la ley tiene objeto prohibir el uso de este dispositivo que se emplea para fumar tabaco denominado JUCA en lugares públicos y privados. Y quiero buscar la sanción, aquí está, eh, en el artículo 5, la incautación, la violación a las disposiciones de la presente ley dará al lugar la incautación inmediata, destrucción de la JUCA en todas sus componentes también la, esta, la Procuraduría General de la República y la Policía serán los responsables de ejecución y fiel cumplimiento de esta ley. Entrará en vigencia después de la promulgación. Entonces, en el día de ayer, la Cámara de Senadores, pues, como había la expectativa en otros tiempo, la dejaron caer. Pues ahora parece que sí que es una realidad la prohibición de esta juca por la cantidad de daños bueno. a la salud que ha eh, Producidos, No son una ni dos las muertes que se están involucradas eh, por el tema de la juca en nuestros adolescentes del consumo de la juca. Entonces es importante destacar esto. Para mañana eh, abordaremos brevemente en comentario el tema de la propuesta de Minuta Vares y Alianza País con Guillermo Moreno a la cabeza de querer ir en coalición para las primarias y la Junta le rechazó totalmente esto vamos a ver lo que pasa por qué, que, que ¿Qué comprender fue lo que pasó? la ley sí. que la, la ley que hay si lo para mañana? la Va ley que hay que hay por qué ley pero no porque haya un contenido de solución. Hablamos de esto mañana, lo ampliamos. Recordarles que LIR Comercial ahorra también en tu negocio. Visita a cualquiera de las tiendas LIR Comercial y llévate todos los equipos que necesita, como ese sillón que estás viendo en pantalla, para barbero reclinable, ajustable a la altura y giratorio. Además, con garantía incluida, con tan solo 4 mil pesos de inicial, porque solo en LIR Comercial se ahorra de verdad, ¿verdad? Aprovecha estas y más ofertas disponibles hasta el 31 de enero en todas las tiendas L y R comercial, donde todos califican. Con esta información, nos vamos por el día de hoy, agradeciendo a todos los que nos han escrito, escrito en el WhatsApp y que están en sintonía, como siempre, con nosotros. Bueno, nos vamos. Y que no se integró. Sí. Falta un jueves. <risa>